en la entrevista a continuación, la Radio Anarquista de Berlín entrevista a un activista instalado en el Reino Unido que lucha para dar apoyo a las prisioneras. Hablamos sobre los recientes cambios en las leyes judiciales, en especial con respecto al apoyo legal y la introducción de los llamados costos de tribunal, que dejan entrever un sistema judicial cada vez más clasista. Bueno, creo que todas sabemos sobre la intrincada relación que existe entre el capitalismo y el sistema judicial, digamos en el mundo occidental. Ahora estamos aquí con un activista que da apoyo a los y las pioseneras en el Reino Unido. Nos gustaría saber sobre los cambios recientes que se han producido en el sistema legal de este país y que podrían servir como ejemplo sobre cómo esta relación funciona. Hola, voy a hablar sobre un par de cosas, sobre todo acerca de los costes del tribunal que fueron implementados en abril de este año 2015, pero primeramente me gustaría hablar sobre las bases que han permitido la monetización del sistema legal en Inglaterra. En 2013, el gobierno conservador redactó un proyecto de ley para cambiar el apoyo legal en Inglaterra. Esto hizo muy difícil para la gente de bajas rentas y en otras situaciones difíciles poder obtener representación legal en cosas como divorcios, prestaciones, asuntos de empleo o bienestar, negligencias clínicas y derecho a la vivienda, todos asuntos que afectan de forma desproporcional a la clase obrera y de rentas bajas en Inglaterra. La reacción más grande vino de parte de las abogadas y las asistentes legales, pues la ley les afectaba directamente. Estaban interesadas en seguir dedicándose a estos asuntos, que representan gran parte de su carga de trabajo y por consiguiente de su salario, del cual se verían privadas. Por este motivo hicieron una huelga que fue un evento bastante interesante pero se había creado un precedente para privar de representación legal, así que cuando fue presentada esta propuesta de ley, la de este año, no hubo gran resistencia, ni ningún ente que se opusiera. Quiero decir, en Inglaterra siempre ha habido un sistema estratificado en clases sociales, de antemano con un sesgo en contra de la clase obrera, y de la gente que no tiene la capacidad de mantenerse económicamente, cargando toda la responsabilidad a los individuos. Es decir, uno es pobre, uno es simplemente perezoso. Ahora, el gobierno conservador ha aprobado la ley por amplia mayoría, una mayoría mucho más grande de la esperada, y está aprovechando el momento para llevar a cabo medidas acordes con su ideología. Los pobres son pobres porque se lo merecen, y los ricos son ricos porque se lo merecen. Y así se desprovee a la gente pobre de sus derechos, para que trabaje más duro, con la creencia de que subirán en la escala social y formarán parte de la lid rica si hacen esto. Esta nueva ley ha afectado especialmente al activismo, ya que muchos y muchas activistas no tienen mucho dinero, dedican su tiempo a trabajar en campañas y en diversas áreas que no producen ningún tipo de ingreso, por lo que en el caso de que les arresten es muy difícil que consigan representación legal. Y obviamente al Estado le interesa oprimir a esta gente, por lo que lo hace incluso más sencillo, hasta el punto en que la mejor opción para esta gente es representarse a sí misma. El sistema legal inglés es muy teatral, aún hay pelucas y trajes tradicionales, es otro mundo. Si una persona no está preparada, lo tiene muy difícil para poder representar su caso de forma adecuada, incluso en las mejores circunstancias. Así han ido las cosas durante algunos años, y luego este abril han introducido los llamados costes de tribunal los que según lo que pone en la página del gobierno, son para aquellos infractores adultos que usan el tribunal de justicia que deben pagar los costes asociados a dicho uso. Entonces, están diciendo que ellos te están ofreciendo un servicio y que tú deberías pagar por ello. Y la manera que tienen para decidir si uno debe pagar o no es si la persona acusada es finalmente condenada así como según una escala proporcional. Así pues, si el caso va al tribunal de primera instancia, la cantidad de dinero a pagar es menor. También dicen que la factura no depende de la condena en sí, por lo que si la persona implicada es condenada, se le cobra en función de la severidad del caso y de la reincidencia. La factura está vinculada con los servicios proporcionados, por lo que si usas un tribunal más caro, deberás pagar más. Y estos costes van desde las 150 libras hasta las 1200 libras. Pero en esta nueva ley también hay incentivos para declararse culpable. Si te declaras culpable, al inicio la factura será menor. Y esto no es una multa, se trata de externalizar los costes, igual que lo es la privatización de la sanidad pública. Lo que provoca abiertamente es incentivar a la gente a declararse culpable para ahorrar el proceso judicial. La factura puede ser poca cosa para una persona con dinero, pero para una persona de renta baja puede representar gran parte de su salario, además de la interrupción que ya supone estar metida en un proceso judicial. If you're on a low income, it's a la mayor parte de la Judicatura, que no es muy conservadora en su ideología política o no muy elitista, también cree que esta ley es una mala idea porque es exactamente esto. Pone el sistema judicial a un lado, en un sistema ya de por sí unilateral y hace aún más difícil la vida a la gente que ya está en circunstancias difíciles. Es una situación preocupante, porque roban a la gente de bajas rentas, en situaciones difíciles o que luchan contra el gobierno. Les roban la capacidad de seguir adelante. Para muchas se les hace aún mucho más difícil trabajar o simplemente sobrevivir. Te apartan diciéndote, bueno, si eres pobre y no te lo puedes pagar, puedes ir a la cárcel, porque pocas otras opciones tienes. A no ser que prefieras pasarte la vida entera devolviendo la deuda que tu juicio ha generado, incluso por el más pequeño delito. Como activista que trabaja para apoyar a los y las prisioneras, es muy deprimente ver a la gente en esta situación. ¿Viste ya algún caso aplicado a algún activista y cuál fue la reacción que causó delante de los tribunales? Well, bueno, por un caso personal, del que no mencionaré ningún detalle, pero un colega activista mío fue arrestado en una protesta pública después de que la ley sobre el apoyo legal entrase en vigor, la que afectaba al apoyo legal en sí y también las consecuencias de la ley misma, e incluso con palabras del mismo abogado, era difícil saber si podía conseguir dicho apoyo. Él tenía un salario muy bajo, incluso por debajo del umbral para recibirlo, pero lo habían puesto tan difícil que él estaba pendiente de recibir o no ese dinero, y al final, después de unos meses, resultó ser que ellos se le dieron una negativa, y ahora él está debiendo estas 2.000 libras, y él tuvo que hacer frente al pago en las dos semanas siguientes, si no el cobro hubiera aumentado de cantidad. Él aún no está seguro de recibir apoyo legal para todo el proceso judicial y tampoco sabe cuánto va a durar el proceso, por lo que hay la posibilidad de que tenga que hacer frente a un montón de dinero, incluso antes de ser imputado o condenado, o cualquier cosa que pueda pasar. Antes del 2013 era sencillo recibir apoyo legal, y normalmente era apoyo de buena calidad. Te podías fiar que hicieran bien ese trabajo por ti, pero ahora si te arrestan en el Reino Unido no sabes si sí, recibirás un buen apoyo legal. Es posible que incluso no seas capaz de recibir el apoyo de alguien que te pueda decir cómo será el proceso judicial por el que vas a pasar, y aconsejarte qué deberías decir y cómo deberías hablar a la gente. El sistema judicial inglés viene fuertemente marcado por lo de hablarás cuando te hablen, y dirígete al tribunal adecuadamente. Eso es todo. Son pequeñezas, pero si no eres consciente de cómo interactuar en esta situación, no tienes ninguna oportunidad. Te apartan y pierdas definitivamente el caso, y afecta brutalmente. a a la psicología de la gente, no necesariamente cuando están antes del proceso judicial, pero luego se sienten totalmente vulnerables, sin poder hacer nada sobre esta situación. Aparte de ir en contra del propio sistema judicial, ¿hay algún otro indicio que dé esperanzas para creer que esta ley no va a prevalecer, o tienes la impresión que las cosas van incluso a empeorar? Creo que irán a peor. El gobierno conservador que tenemos ahora la última vez que presentaron y aprobaron muchas de estas leyes fue en coalición con otro partido político más liberal, ahora gobiernan solos. En muchos ámbitos, particularmente sobre el presupuesto público, están librando una batalla ideológica, en especial contra el estado del bienestar. Después de las crisis, cuando los grandes bancos sacaron el dinero de nuestra economía, este gobierno creyó adecuado cargar con el peso de esta responsabilidad a la gente desempleada y están limitando las ayudas y llevando a la gente a situaciones sin salida una representación legal es una de las últimas esperanzas que la gente tiene cuando está totalmente jodida a causa del gobierno y el sistema de bienestar que incluye específicamente la factura del apoyo legal que afecta a las leyes sobre vivienda y empleo afectan masivamente a este tipo de gente es difícil imaginar un gobierno que quiera dejar a propósito a una parte de la población sin trabajo, sin poder pagar el coste de sus vidas, sin derecho a vivienda, sin poder cuidarse a sí mismos ni a los demás. Así pues, no creo que vayan a hacer un sistema legal más justo, es una situación muy mala cuando uno tiene a los abogados y las jueces revolcándose y gritando, es demasiado duro, no queremos esto. Pero durante la huelga, los y las huelguistas hablaron del colapso del sistema legal, tal y como lo conocemos, porque están en Inglaterra, donde abogadas y jueces constituyen algo parecido a un ente independiente con su propia autoridad y que puede influir al gobierno. Al mismo tiempo que estar influidos por él. Pero da miedo si incluso ellos se ven tan faltos de autoridad que lo único que pueden hacer es convocar una huelga. Personalmente, de todas formas, nunca he sido un gran fan de la judicatura ni del sistema judicial en inglés, nunca he creído mucho en ello, pero aún así es un sistema que tenemos que usar y sobrevivir. Y cuando cada vez es más y más difícil sobrevivir, esto afecta a la gente con la que trabajo y a mí mismo. Pero todavía es un sistema que tenemos que usar o intentar sobrevivir. Y cuando se vuelve más difícil y más difícil sobrevivir, afecta directamente a las personas que trabajo con y a mí mismo. Ok, muchas gracias y muchos ánimos en tu trabajo. Thank you. Gracias.